Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This week we have an advanced intermediate, so it's in Spanish, and we have a suggestion from Marie Friars. Hola Marie! Oh, hola Marie! And Marie has asked us to, to talk about a couple of things, which we will do. Do we recommend road trips in Spain? And what would driving around in Spain be like? Okay. And then also the use of llevar... About getting on with people, getting along with people. Ah, llevarse bien, llevarse mal. Sí, ¿vale? Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia, <música> eh, ¿cómo se dice road trip? ¿Un viaje por carretera? En no coche, sé. ¿no? Viaje en coche. Sí. Es que eh, tampoco decimos road trip en Inglaterra. ¿Qué decís? Eh, eh, car journey. Suena mejor road trip. Sí, road trip. Car ya, journey, ilusión. No, suena, sí, no suena. Y otra cosa, road trip en los Estados Unidos, estamos hablando de un día, dos días, tres días, tres eh, mil millas, eh, eh, Car Journey en Inglaterra estamos hablando de 20 minutos, como mucho 3 sí. horas. Sí, sería un super 3 horas es, 4 horas es... Uf, uf. Eso ya, ya vas a Escocia, un, un ya vas a... No un cuerpo no puede. Sí. Aquí, aquí es que... ¿Sabes qué pasa? Que, que en Estados Unidos... Son sobrehumanos. Es que la, la percepción allí de conducir y las horas de conducción... Eh, comparadas con lo que Creo que en Europa en general sí. Porque son países Obviamente pequeños Comparado con Estados Unidos Con los estados y todo Porque es que Texas es Ya Texas es prácticamente Europa Yo creo, Europa. es que es enorme Sí lo sé y, y yo cuando tenía Estudiantes de Estados Unidos Cuando hacíamos las, hacíamos las clases online Yo recuerdo que me decían Ah, yo me voy a ...de Florida a Carolina del Norte... ...y claro, para mí, pues no sé... Pues ...no tengo ni idea de cuánto... Y eran como 14 horas y digo... ...14 horas... ...y a veces aparcan... Y, ...y se echan una siesta... Como de un sándwich par... y luego... Sí. De... <risa> ...bueno... dios pero... aquí, no, ...aquí no, aquí es que... ...road trip en España... Vale. ...vale... ...tampoco vas a conducir mucho... ...estamos hablando de... ...para llegar desde el centro hasta la costa... ...4 horas... Cinco horas, como mucho, de, de, Madrid. de Madrid De Madrid a Alicante, estás en, Alic en, en Valencia, Alicante, cuatro horas. Cuatro horas, entonces sí. Si, si cruza, que... eh, cruzas el país, sí, sí, ocho horas o algo a así, A ver, si ¿no? vas desde el norte hasta el sur, ¿sabes? Pues a lo mejor son nueve horas, yo que sé. Sí, ajá. Pero es que, claro, de punta a punta. Pero normalmente la gente no va de punta a punta, sí. se coge un avión. Claro, la gente no claro, va a conducir a la sí. playa, sí, en Madrid, sí, mucha gente conduce a, a la playa, porque son sí. cuatro horas y, bueno, se hacen ajá, ajá. paras dos horas paras y luego otras dos horas ¿no? mis, sí, ob, mis observaciones sobre eh, ir en coche en España la infraestructura, las carreteras son tan buenas, Está están, muy bien, están las carreteras. en en buenas condiciones, sí. pero hasta las carreteras chiquititas, sí, esas están bien, están muy muy bien. Eh, en Inglaterra también, eh, las autopistas, pero no tanto, no, eh, si fuera de las autopistas, India. Ah, fuera de las autopistas no lo sé, sí. pero en Inglaterra estaban muy bien también las autopistas. Ajá. Yo recuerdo conducir allí y muy bien, pero y muy mejor, bien señalizado. mejor aquí, la calidad, la calidad, hasta la fecha, eh, eh mucho mejor. En cuanto a conducir fuera de la ciudad, una maravilla. Una vez bajamos de Madrid al sur, a la costa, no ves a, a casi ningún coche. Prácticamente. Está eh, vas en una carretera vacía. Sí. ¿vale? Conducir dentro de la ciudad ya, ya estás en, en otro nivel de. Eh, eh, estresa más. Pero sí. depende, si no tienes la costumbre. Si tienes la costumbre, no, claro. no es nada nuevo, ¿no? Claro, a ver, no es lo mismo conducir por la autopista que conducir por el centro de Madrid. Sí. El centro sí. de Madrid, la gente... Es como conducir en una ciudad grande. La gente sabe dónde va y si tardas un poco más o dudas, la gente pita, porque la gente tiene prisa y no sé. Sí, y los jóvenes, los jóvenes machos... Eh, los alfa, ¿no? Los alfa <risa> tienen mucha prisa y mucha agresión a veces sí, agresividad, ¿no? típicamente los jóvenes agresividad los, sí, agresividad, sí y, y, y eh, a veces pero aparte de eso, no pero, cuidado con las glorietas las la glorietas, verdad, no he notado tanta diferencia entre Inglaterra y España en cuanto a la conducción no el, el, cosas que noto en, en, en Inglaterra la gente era más amable para dejarte salir. En zonas de pueblo. Sí. En ciudad no. Igual o peor que en Madrid. Prefiero mad conducir en Madrid que en Londres. Si tuviera que elegir. La gente era peor en Londres. ¿En Londres o en Birmingham fue? Que, que ellos salen. No, en Londres. No te esperan. En Londres, salen y, y luego te dan las gracias. Era interesante. Pero muy estresante sí sí sí Yo prefiero Madrid sí, pero eh. igual eh, la gente muy amable en Inglaterra y aquí no tanto pero y hay eh, sabes los servicios que hay eh, aquí en España si estás el con... área de servicio sí el el, la, el el área de servicio el área sí eh, en Inglaterra son más formales aquí en España tú puedes encontrar una cafetería algo así y, y es más como la comida mejor aquí en España. Vas a encontrar mejor comida eh, en, durante el viaje. En Inglaterra más de McDonald's y todo eso. Pero no, no hay, hay sitios donde puedes parar, incluso en autopista. ¿eh? Hay a, a veces restaurantes y hacen menús y cosas. Sí. Obviamente un poco a lo mejor, un poco más caro. Claro. Pero, ¿sabes? Hay restaurantes. Sí. En Inglaterra es más como entras y es como un mini centro comercial, mini. Ah, con un. Eh, Kentucky Fried Chicken, sí, Pizza Hut, sí, sí, todo con eso, varios sí. y. Sí. sí, pero no, aquí en España coffee, no, no es eso. Costa Coffee. Sí, no es eso. No, no son marcas ni, ni franquicias ni nada. no ¿Cómo se llama esa tienda de ropa que también hace comida? Es muy cara la comida allí. Max Spencer. Max Spencer, también hay un Max Spencer donde compras y está todo carísimo. Sí. Buenísimo, pero carísimo. Vale, vale, entonces, para terminar, Cintia. Entonces, sí, sin ningún problema, sí, no eh, problema. Es, un, es un lujo conducir aquí en España. No hay problema. Eh, luego, eh, eso de llevar, llevarse bien. ¿Llevarse, llevarse mal, bien? ¿cómo, llevarse mal? ¿Cómo funciona? Vale, pues eh, tienes el verbo llevar, que lo conjugas con la persona, por ejemplo, yo diría yo, me llevo, yo me llevo bien o mal con alguien tú te llevas mal, bien con alguien vale. ellos se llevan ¿sí? entonces, getting on well o getting on badly sí. llevase bien, llevase mal sí. pero Cintia, tengo una pregunta he oído ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? ah pero eso no significa ¿lo llevas bien? pero eso no significa to get on with someone como Cómo es, entonces. ¿Cómo lo llevas? Pero he oído, por ejemplo, puedo decir ¿Cómo llevas? Si solamente dices ¿Cómo lo llevas? Es how is it going for you. Ajá, ajá. ¿Cómo lo llevas? Sí. But, eh, puedo añadir ¿Cómo llevas? No sé el negocio. Uh -huh. How's the business going for you? O ¿Cómo llevas? Eh, no sé la, la operación. ¿Cómo llevas algo? ¿Cómo how, uh -huh. how you Dealing or how you doing how, how with some? How you coping with it, sí. sí depende de la... Eh, ¿Existe la, la estructura cómo lo llevas con tu madre, por ejemplo? ¿Cómo lo llevas con tu madre? Sí, pero es que cómo lo llevas con tu madre sería como... Si hay una situación delicada mm. o un problema, ¿cómo lo llevas? How are you handling, handling the, it? Yeah. ¿Sí? How are you coping with your mom's... The situation. Pero, ¿cómo te Pero llevas... no, no significa to get on, ¿me vale. entiendes? Ajá. Entonces podemos ¿Cómo, decir ¿cómo te, como, llevas? ¿Cómo te llevas con tu madre? Vale. ¿Cómo te llevas con tu madre? Entonces sí, con mi madre me llevo bien o con mi madre me llevo mal. Vale, vale. Sí, ¿vale? Ahora tienes ¿Cómo entendido? lo llevas? How is it going for you with your mom? Pero no en ¿Do you get on or not? Vale, ¿Sí? en esa situación. Sí. Entonces en los dos eh, casos usamos con. La preposición con, con llevar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me llevo bien con mi suegra? Sí. O... O me llevo mal. Me llevo mal, sí. Sí. O no me llevo bien. Uh -huh. Otra opción. Sí. No me llevo bien. O cómo lo llevas con tu suegra, pero la situación. ¿no? Es diferente, sí. La situación o algo, sí. Sí. Obviamente uh -huh. algo ha ocurrido uh -huh. y preguntas... Cómo lo está manejando sí. o algo así. Ah, llevar es un verbo interesante, ¿eh? tiene llevar... muchos significados. Sí. Llevar es un verbo muy interesante, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, en eso ya no es no es difícil llevarse bien, llevarse mal. Sí, entonces me ¿Sí? llevo, te llevas, se lleva, etcétera. ¿sí? Y tienes que intentar llevarte bien con la gente. Un consejo gratis ahí, uh, gratuito, ¿no? Eh. No hace falta. Tienes que ser tú mismo, si la gente te quiere bien, y si no te quiere bien, no pasa nada, ¿no? No hay, que, eso... no hay que llevarse bien con todo el mundo a propósito. Ser tú mismo, no es que, pero... Quiero, quiero decir. Sí. Como es imposible llevarse bien con todo el mundo. No, no, no. No, pero, pero ser tú mismo, pero tú mismo, siendo tú mismo, ¿vale? Significa buena persona. Ah, claro. Porque somos buenas personas en el fondo. Pero incluso siendo buena persona, hay personas con las que chocas. Claro. Y no te llevas claro. bien. Sí. No sé, o, o no hay, no sé, no hay feeling, como porque, se dice, ¿no? Sí, no, o, no hay. O porque son malas personas, Cintia O porque tienen una energía diferente sí. y, y, y choca. A veces, sí. a veces ocurre. Eso sí. Sí, ¿Sí, sí o no? Sí, sí. sí y piensas, claro. Pues esta persona. O hay veces que. Dices, esta persona me cae bien Mira, otra, me, me cae, cae bien Me cae bien, ajá ¿Sí? Fall well on me, ¿no? Ajá. Me cae bien Y hay, hay veces que dices Me cae bien, pero no sería mi amigo o mi amiga sí. Y hay veces que dices, pues no, la verdad No significa que se sea la persona, ni nada Simplemente que no... Me no, cae eh. fatal, por ejemplo Mira, por ejemplo, cuando hay grupos, los grupos de inmersión Ajá. hay personas siempre que dicen esta persona es que no sé, por tu personalidad y la de la otra persona sí. te cae muy bien sí, muchas veces eh, hay, es que te, eh, tienes la misma como frecuencia, vibración claro. con esa persona sí, sí, sí. y luego hay otras con las que hablas y hay como el tiempo es incorrecto como sí. habláis a la vez, silencio a la vez eh, no sé, como que no fluye la cosa ah, ah, ah, ah, sí, sí, por sí, ejemplo sí, sí, pero no significa que sean malas personas ni no. que tú no sé, ni que te lleves bien o mal simplemente sí que así es la vida, cada uh -huh. uno somos diferentes <risas> correcto pues muchas gracias Cintia y gracias eh, Marie por la Marie. sugerencia, la pregunta And now, a word from our Muchas gracias. Muchas gracias, Badia. ¿Cómo se escribe? B, B A D y a h ah. ¿Y cómo desde se... Sudán. ¿Cómo sabes que es Badia y no Badia? Oh, Badia, o Badia también, ¿no? Badia va a ser, ¿no? Claro. Badia, Badia. Muchas gracias. Gracias. So, and from Sudan. Um, so, we are. Talking about this book today. This is a fresh, brand new book. It hasn't been eaten on the corner or anything. Uh, no eating. Serenestad. Uh, too, too, too new. Too new. Yeah, we we'll bend it a bit. <laughs> this uh, not this edible, obviously. Book, this book um, was written after we did the um, the perfecting the past. The reason was that in the perfecting the past, we talk about serenestad, but people were still asking, you know, can you do some more? Can you do some more? And somebody actually specifically said, will you write a book on serenestad? Which is what we did. So this is really taking you from present all the way through every tense and also giving you the ideas of how you can think about it. Because really, the problem we've got is serenestad, we only have one verb in English. And like por and para, we only have one word, for. And that's when we, we have well, no... four and you've got two... Yeah, but typically we'll, you know when we're thinking of four, people do use por because it sounds like four. Yeah. However. It's true. Yeah. Normally, if you're gonna <laughs> if you're gonna just randomly use one, use para. By the way, that's just a little tip. Use para <laughs> because you'll be right most times compared to if you use por. you'll be wrong most times. So this book's available on Amazon. Um, it's a great. It's not our books aren't heavy. They're not heavy stuff. You know, it doesn't get heavily into grammar, but it explains all about seven start and loads of tips on how you can remember without having to have interminable lists, yeah? So, available on Amazon. Muy bien, Gordon. Muy bien. Joder, se te da muy bien, eh, presentar cosas así. Yo... Muy natural, Gordon. Bueno, es, es que he hablado de este libro mucho, Cynthia. Pero muy bien, me gusta. Yo... ¿Cómo lo haces? Llevamos, ¿cuántos años llevamos eh, haciendo vídeos, Cynthia? Haciendo, yo no sé, trece... 13... 13 años tanto. O, o algo así en youtube eh, no sé 10 11 no sé. entre no sé. entre 11 y 13 greg greg eh, en, en el curso de inmersión dijo eh, cuántos vídeos gordon tenéis en youtube yo ni idea ni idea y, y eran como mil... No sé, mil doscientos, sí, no sé, mil... No hay ni idea, vamos, es que... Muchos, muchos, hemos... Hemos currado mucho, es que Cintia... Sí. Joder, mil horas, ahí. No, bueno, no son mil horas, mil vídeos no son mil horas, gracias el, a Dios. Y el problema es que vas mirando el vídeo de hace diez años y piensas... ¡Oh, oh, oh, oh mira! ¡Diez años! ¡Qué <risa> guapos y qué jóvenes! ¡Qué ¿no? jóvenes! <risa> y yo empecé con... Eh, que ¿Tenía 40 años algo así? ¿42 años? No, hombre, un poco más, ¿no? No, 40, oh, 45. Y me miro y pienso... ¡Qué joven! ¡Qué joven con mis 45 años! No, pues está, estás estupendo, Gordon. Muchas gracias, Cynthia Estás estupendísimo, amor. Muchas no, no pasa el tiempo por ti. Gracias. Luego te doy el dinero. <ríe> no pasa el tiempo por Gordon. Es mi mujer. Tiene, tiene un no sé, un, un pacto con, con el diablo para, para no envejecer. No sé cómo lo hace el, el secreto. El, jodío. el secreto es tener a una mujer 20 años más joven. Bueno, eso yo creo que algo ayuda también, ¿no? Pero no sé, algo, tiene, algo hace, algo hace que yo no sé, por las noches. Bueno, tener a una mujer más joven ayuda. Y luego tener a dos... Niños pequeños no ayuda. Ah, es te, hace que te, te, te, quita, te quita vida, no. <risa> <risa> te absorbe la todo vida. Todo el mundo, durante los primeros cuatro años, todo el mundo, estás bien, pareces estar muy cansado. Tienes cara, <risa> tienes como ojeras. <risa> tienes cara de, de F-My-Life. <risa> ¿Qué te pasa? Dos, dos hijos, pues pasa. ¿Qué ha pasado con tus tetas? ¿no? Sí. Han bajado un poco. Ah, Dios mío. Sí, pero vale la... la pena. Vale claro. la pena, ¿no? Vale la pena. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, chicos, eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.